el Programa Institucional de Posgrados 2019 y el Proyecto Semilla 2019 de la Universidad Autónoma de Coahuila quedaron formalizados a través de la Rectoría, la Tesorería y la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación. El Programa Institucional de Posgrado busca apoyar, mantener y consolidar los programas de posgrado dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY, mientras que el Programa Semilla 2019 es un mecanismo eficiente de impulso a la investigación y al crecimiento investiga Jóvenes para que así se permita la continuidad y se obtengan mejores propuestas de investigación. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, en gira por la Unidad Torreón, tomó protesta a las directoras de la Facultad de Arquitectura, Paola de Campa Páez, y de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, Almarrut Silos Vaquera. ...de la Escuela de Psicología a Marimar Centeno Aranda... ...mientras que en la ciudad de Parras de la Fuente tomó protesta... ...al director Felipe Santiago Jaramillo... ...de la Escuela de Bachilleres Juan Agustín de Espinosa. Asistió además a la graduación de la primera generación... ...de la licenciatura en Contaduría Pública... ...basada en competencia semipresencial... ...de la Facultad de Contaduría y Administración. Internacionalización. El Centro de Idiomas en Saltillo de la UADC... Invita a estudiantes y público en general a sus cursos para aprender los idiomas inglés, alemán, francés e italiano para el periodo de junio-agosto 2019. Las clases de los cursos entre semanas serán desde el 17 de junio y concluirán el 9 de agosto del 2019. Para más información, acudir a las instalaciones del Centro de Idiomas o comunicarse al teléfono 844-416-5143. Vinculación Luego del nacimiento de tres lobesnos de una cuarta camada, anunciada por el Museo del Desierto en coordinación con nuestra máxima casa de estudios, y que las crías del lobo gris mexicano en su reproducción y nacimiento, fuera de su hábitat natural, se llevarán a cabo exitosamente, el rector Salvador Hernández Vélez comentó que se planteará y evaluará un proyecto para la creación de un nuevo espacio dentro de Ciudad Universitaria Campus Arteaga para que puedan continuar realizándose acciones para la reproducción y protección de esta especie, la cual está en peligro de extinción. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.